Hola, ¿cómo están? Aquí nuevamente en estos 5 minutos de Gnosis le vamos a hablar hoy de cómo vencer los miedos. El miedo en realidad es una forma más de nuestra forma equivocada de pensar y de sentir. Obviamente hay dos tipos de miedo. Miedo que es como algo natural y se debe al instinto de conservación. Es obvio que si estamos al borde de un precipicio, tengamos miedo a caer y a morir. Esto no está mal, porque bueno, estaríamos preservando nuestra vida. Pero cuando no hay peligro real, cuando no hay nada que arriesgue nuestra integridad física o moral y se experimente miedo, entonces eso sí sería algo patológico. En este caso hay muchos tipos de temores. Tenemos miedo a lo desconocido, al que dirán, a hablar en público, miedo a la muerte, al dolor, al fracaso, miedo a la falta de dinero, a perderlo todo, a estar solo, a expresar sentimientos, a perder el empleo, etc. Pero nadie reconoce esto, todos nos consideramos valientes. Sin embargo, el miedo y la búsqueda de seguridad son debilidades internas que nos traban en la vida y es la causa, generalmente, de muchos conflictos personales y colectivos. Cada persona en particular tendrá sus propios miedos, obviamente, diferentes a los de otra persona. Sería bueno que cada persona comprendiera y estudiara a fondo la causa de sus propios miedos, e ir preparándose para una lucha y enfrentarse a ellos. Es puntual y es importante que cada persona enfrente poco a poco ese temor, hasta poder eliminarlo. Por ejemplo, si una persona tiene temor a los ascensores, enfrentarse a ellos. Si una persona tiene miedo al agua, ir a darse un baño al mar, etc, etc. Ir poco a poco enfrentándose a ese temor. Si no hacemos nada, se puede convertir esto en un trauma, en una fobia, en una obsesión, etc. Y con el tiempo hasta puede dañar nuestro cuerpo físico. Por eso también es importante que como padres o docentes, debemos ayudar a los niños a eliminar esos miedos. Y también enseñarles a buscar seguridad en sí mismo y no en el en, en dinero, en la posición social, en un título y tantas cosas que hoy vemos. Explicarle también que es necesario tener eh, no es necesario tener eh, que buscar eh, seguridad en nada ni en nada. Son pequeños pasos que podemos ir dando. También eh, es importante en esto de eliminar el miedo, aprender a vivir el momento sin las preocupaciones del ayer ni temores por el mañana aprender a tener confianza en sí mismo y emprender todo en la vida con ese optimismo que se va a triunfar. Si pensamos en el fracaso, ya estamos fracasados. Debemos tener siempre esa convicción, tener esperanza y luchar siempre sin desfallecer. Bueno, eh, nos encontramos en el próximo micro. Muchas gracias.